Si os digo que hay un aspecto en todas, bueno, en muchas de las páginas web por las que navegamos día a día que no solemos tener en cuenta, ¿sabríais decirme cuál? Si estamos aquí, evidentemente es porque creo que ya todos eh, empezamos a intuirlo. Es muy importante poder hacer las páginas web y poder hacer la navegación accesible para todas y para todos, independientemente de, eh, pues de, de, de cualquiera de nuestras condiciones. Para hablarnos de ello, tenemos a Iñaki Martín, experto en accesibilidad, Hola. que nos va a contar buenas prácticas para hacer nuestras tiendas online más y mejor accesibles. Os dejo con él. Hola, buenas tardes, Oye. Sí, sí. Buenas tardes a todas, todas, me presento un poquillo. Yo soy Iñaki, tengo 28 años, Últimamente me he especializado en la agilidad web en Wordpress. Y, por mis circunstancias, también me he especializado en la agilidad web. Me podéis encontrar las siguientes redes sociales que aparecen ahí, pero bueno, para personas que alguna persona que haya con discapacidad visual viendo las charlas en un futuro, mis redes son Iñaki Martinsan, en Twitter me gusta el Mundo Mac, en wordpress.org me gusta el Mundo Mac y en blog me gusta el Mundo Mac.wordpress.org, en, Mac. en mi correo simbia.gent3rd.com o Iñaki Martinsan.com. También os comento, para las personas que vayan a la charla, que siempre nos también que aparezco yo mismo en esta foto con con mi hermana en la playa, en Santander, y seguimos a continuación con la charla. Ahora mismo, por favor, poned la piel de una persona ciega. Para ellos tenéis aquí una foto de una persona que ciega y tienes que cerrar los ojos y hasta que no acabe la charla no podéis abrir los ojos. Ahora continuamos. Algunos consejos previos hago unos consejos. Cuando vais a dar una charla, si tenéis que poner, si ponéis imágenes, cuando estéis dando una charla, una presentación, tenéis que poner, describir la imagen que aparece en la charla que estéis explicando. Y luego también si ponéis un vídeo, si solo tiene sonido, también tenéis que explicar, cuando estéis dando una charla, lo que aparece en el vídeo, hablando más en bajo en voz baja lo que aparece en el vídeo. Ahora vamos a ir con la siguiente diapositiva. Ahora os voy a explicar más o menos de qué va a tratar la charla, aunque os he explicado más o menos. Eh, sobre buenas prácticas de la agilidad web, de las tiendas online con WordPress. Y, charla, y vamos a hablar sobre las imágenes, sobre los enlaces, enla sobre los formularios, sobre los inventaria sobre los marcos de frame, cómo hacerlos más accesibles. La accesibilidad de las imágenes. Pues si, tú pones, si no pones un buen texto alternativo, por ejemplo, pones imagen jiji jpg o ajajaja11.jpg en el texto alternativo, este texto alternativo no es accesible y no es bueno para que para describir una imagen en las tiendas online. Tienes que poner el texto, por ejemplo, una, lo que aparece en esa imagen, describiendo lo que aparece en la imagen. Por ejemplo, hay una casa que tiene, tiene una, una terraza por ejemplo o aparece unas botas de agua eh, para unas botas de agua para venderlas en esa tienda que más o menos así la descripción para que sea más accesible para que las tiendas online porque así puedes vender en las tiendas online puedes utilizarla puedes comprar todo tipo de personas en la tienda online ahora vamos con la siguiente las los formularios para hacer más accesibles los formularios en las tiendas online, lo que tienes que hacer es varias cosas. Por ejemplo, etiquetar todos los campos de tu formulario con la etiqueta Label de HTML. No usar la etiqueta Plus Holder porque no es accesible eh, esa etiqueta, porque esa etiqueta no es más accesible para el lector de pantalla. Luego también tienes que tienes que poner, si usas cacha para proteger tus campos, tus formularios de los robots, no tienes que usar un cacha solo de imagen porque no es accesible para las personas que utilizan un producto de apoyo. Tienes que poner un cacha matemático, pero también para las personas que tienen discapacidad intelectual no es accesible. Entonces, también tienes que usar un cacha de palabras o una frase. Y, y también tienes que dar mayor tiempo a las personas que usan movilidad reducida, rellenar tu formulario, porque a lo mejor necesitan más tiempo de lo que debida, de las de demás de personas. Seguimos con la siguiente. A la agilidad de los enlaces. Para los enlaces, que es más auxilio tiene online? Lo que tienes que hacer es poner el texto del enlace un texto más descriptivo de lo que va a llevar tu enlace. No puedes pulsar aquí más información, ir al producto, ir al producto, ver más, ver más, ver más. Eso no tienes que poner, por ejemplo, eh, ropa de calle, el texto o Google o WordPress España, así más o menos saber de qué va el enlace agilidad marco de marcos y frame lo que tienes que hacer cuando tú insertas un marco que es un, un objeto incrustado en tu web de otro sitio por ejemplo un vídeo de youtube un vídeo de Vimeo, o también una presentación de google drive de google Docs, un documento de google Docs una presentación de google Docs, una hoja de cálculo de google Do de la suite de google lo que tienes que hacer es etiquetar tu, tu marco lo que tienes que hacer es incluir un título en tu marco con la etiqueta title y la etiqueta iframe frame de html y vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a comentarlos. Ahora cómo hacer mejores prácticas en las, con el contraste de color en vuestras tiendas online. Lo que tenéis que hacer es poner un buen contraste entre el color y el texto del fondo para que contraste bien. Y luego también tenéis quizás las etiquetas de las hojas de estilo GGS, de las etiquetas relativas en porcentaje REN y EM para poner el tamaño y no pulsar las etiquetas absolutas PX. Luego también que tenéis que usar también el de fuente, un poco grande, ¿no? dos puede ser 14, 16 puntos. Y también que no tenéis que usar los colores para transmitir información, por ejemplo, el texto de formular, por ejemplo, el botón de rojo de cancelar, botón verde de enviar, porque no es bueno, porque no es bueno para bueno persona que usa el texto de pantalla, y no que tenéis que usar otra forma de darle información, por ejemplo, un texto. Pulsar el botón cargar para cargar los datos, pulsar el botón Enviar para enviar los datos. Y luego también les comento la siguiente diapositiva. Agilidad de ventanas modales. Las ventanas modales son abajo a veces una, una ventana modal, por ejemplo, para escribirte a un formulario, si a una newsletter, pues, por ejemplo, te da una ventana modal. Pues eso no es muy bueno para el lector de pantalla. Tienes que a lo mejor, tenéis que utilizar una etiqueta de, que se llama tabindex, que lo que utilizas, tienes que ponerlo, taskindex igual a Hero, para que el lector de pantalla pueda ser localizado por los productos de apoyo que pueda coger el foco del lector de pantalla. Y luego también tienes, que, también tienes que utilizar nuevas etiquetas de HTML5, en este caso que es para la accesibilidad, que se llaman ARIA, que son unas etiquetas que tienen unos roles, unos estados para el tema de la accesibilidad, que están incluidos últimamente en el HTML5, la nueva versión de HTML. Y seguimos con la identidad positiva. Ahora voy a mostrar un enlace de interés que podéis consultar por si queréis más información sobre lo que está hablando aquí, lo podéis consultar más información el blog es de la Maza Blasque, conocido también de la comunidad de Wordpress. Y la podéis consultar en el siguiente enlace el siguiente con la siguiente diapositiva. acá con a conclusiones de los las herramientas que agradezco a las organizadores patrocinadores y asistentes y ponentes por una oportunidad en la oportunidad de la, la charla en esta work griñón de 92, también por querer hacer las tiendas online mucho mejor, más accesibles a todo el mundo, a todas las personas y con, gracias a todos podemos lograr un mundo más accesible y mucho mejor para todas y todas. Gracias a todos por ayudar a hacer un mundo más accesible y a mejorar mucho más las tiendas online para que sean más accesibles día a día, todo lo que sea por mejorar, que sea mejor poco a poco día a día. Bueno, muchas gracias. Un saludo de Iñaki.